Mi gente, buenas noches. Ahí me estaba arreglando yo el suéter un poquito para no salir así tan degolletado. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno estar aquí con todos ustedes esta noche. Bienvenido al Facebook Live. Compartan, denle like para seguir aumentando la cantidad de personas que participemos juntos en este Facebook Live. Feliz Día de la Restauración 16 de agosto conmemorando la gran hazaña de nuestros eh, gran eh, restauradores como lo fueron Gregorio Luperón, Pepillo Salcedo, eh, Santiago Rodríguez y por ahí sigue la lista Gaspar Polanco y todas esas grandes figuras de nuestra historia que nos legaron por segunda vez la soberanía. Sigan dándole like, sigan compartiendo esta transmisión con todos eh, sus amistades con sus familiares en Facebook vamos a seguir aumentando la cantidad de personas en este interesante en vivo que vamos a hacer esta noche para compartir, para dialogar, tenemos muchos temas interesantes esta noche pero para arrancar vamos a darle like, vamos a compartir eh, el enlace de este live con todas sus amistades para poder hablar de todos estos temas que yo sé que muchos van a querer saber eh, para tener este intercambio. Aquí regresando a la patria después de siete días, ocho días que nos pasamos fuera, allá en Europa, compartiendo con todos los hermanos y todas las hermanas dominicanas por allá. Gracias a todos, quiero saludar especialmente a todos los hermanos y todas las hermanas allá en Europa, por todos los países, eh, desde Inglaterra, Francia, España, Alemania, Holanda, Suiza, eh, que otros países, Italia. Eh, donde tuvimos la oportunidad, la ocasión de compartir con tantos de ustedes por allá. Fue una experiencia realmente maravillosa. Sigan compartiendo, sigan dándole like a la transmisión. Yo sé que muchos andan de playa, que están de fiesta, haciendo de la suya hoy, que es el día feriado aquí en la República Dominicana. Eh, pero vamos a compartir, vamos a dialogar, vamos a hablar de muchos temas interesantes. Eh, vienen muchas cosas grandes, muchas cosas buenas por ahí. Y esta noche vamos a tocar algunos temas de importancia respecto a la candidatura presidencial, las candidaturas a nivel nacional e internacional. Mucha gente se olvidan siempre de los escaños que tenemos, de los, las curules que tenemos en el exterior, tanto en Estados Unidos como en Europa. Eh, tuve la ocasión de conocer eh, algunas personas aspirantes a cargos electivos allá para la diáspora, que realmente representen a la diáspora dominicana en función de sus necesidades, porque hoy hemos visto que realmente la gente que están eh, a cargo de los intereses de los dominicanos de la diáspora, no están haciendo su trabajo, no están haciendo su trabajo. Sigan compartiendo, sigan dándole like, vamos a seguir creciendo esta ola de entusiasmo, esta ola de lucha, esta ola de patriotismo, hoy celebrando el día de la restauración, vuelvo y repito, 16 de agosto, donde ante las necesidades que necesitamos o que tenemos aquí en la República Dominicana, necesitamos necesariamente, obligatoriamente, imperiosamente, otro grito de capotillo, eh, como nosotros lo vimos ese 16 de agosto del 1863, para empezar ese proceso de reconstrucción de nuestra soberanía, como lo hicimos en ese momento y como hoy nos vemos en la obligación de hacer de nuevo. Sigan compartiendo, sigan dándole like a la transmisión para compartir con sus amigos, con sus hermanos, con sus amistades para celebrar verdaderamente y hablar un poquito de la restauración del día que celebramos hoy. Saludos Braulio, Marrero, ba ba Batista, eh, ahí vemos también a El Nuestra Esperanza, Ramírez Domínguez Trujillo, gracias Elara. gracias por eso, eh, Raúl de la Rosa, un fuerte abrazo hermano. Que Dios te bendiga. Ya había Marisela, aunque pasó rápido el nombre, porque aquí eso es a paso de, de aguantado que van pasando por ahí. Coqui Morillo, un hermano, un hermano más de allá de Perth and Boy, en, en New Jersey. Un fuerte abrazo. Aurelio Méndez, Mercedes de León, eh, saludos. Compartan, compartan. Eh, Margarita Matos, un fuerte abrazo para todos ustedes mis queridos amigos, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos eh, María Brito un fuerte abrazo Frank, podemos hacer eso un poco más lento para pa tener la oportunidad que no, no estoy teniendo la oportunidad de leer los mensajes eh, vamos a ver ahí está Kiko Vicioso un fuerte abrazo Kiko para todos ustedes un fuerte abrazo mis queridos hermanos eh, Jose, Josefina Martínez un fuerte abrazo Josefina, sigan compartiendo sigan dándole like a esta transmisión sigan compartiendo este programa con todas sus amistades vamos a seguir creciendo la ola de esperanza eh, vamos a seguir eh, aquí vemos que tenemos el conteo regresivo eh, que vamos a lanzar aquí hoy la página web oficial de la campaña, la página web oficial de la campaña le faltan dos o tres detallitos, eh, que estamos trabajando sobre la marcha, pero hoy es el día que vamos a lanzar eh, la página nuestra, la página web, que está realmente, señores, les tengo que decir que es una página chulísima, que está eh, al servicio de todos ustedes para darle las informaciones que ustedes necesitan, para poner a su alcance toda eh, la gama de, de, de informaciones, toda la gama de, de, de, de actividades... De, info, de, de, de data, de proyectos, todo lo que nos incumbe, eh, todo lo inherente a este gran proyecto de Dios y de todos nosotros los dominicanos, sigan compartiendo el enlace, sigan dándole like, sigan compartiendo con sus amigos, con sus amistades, familiares y demás, para seguir creciendo los números de esta transmisión. Es muy importante que nosotros juntos sigamos luchando. Luis Falcón, un fuerte abrazo, hermano. Osvaldo Marrero, lo vi por ahí. Osvaldo Hinoa, Fermín, un fuerte abrazo. Todos los amigos, quiero aprovechar para saludar a todos los amigos, a todos los hermanos de España, eh, de Francia, de Inglaterra, de Holanda, de, de Alemania, de Italia, de Suiza que tan gentilmente nos acompañaron eh, en esta gran jornada, en este gran recorrer por la patria. Sigan compartiendo, sigan dándole like, vamos para adelante para poder arrancar esta transmisión hoy día de la restauración dominicana, hoy día de la restauración de nuestra soberanía, hoy día en que se impusieron los patriotas que querían realmente una República Dominicana libre y soberana. Eh, luego de una serie de intervenciones y una serie de, de situaciones luego de haber logrado nuestra independencia en el 1844 sigan compartiendo eh, yo sé que muchos están ahí en sus casas descansando en barbecue compartiendo con la familia y todas esas cosas pero vamos a hablar un poquito de, de este gran proyecto de la política de la República Dominicana que ya estamos, señores, en pre-campaña, oficialmente en pre-campaña. O sea, ya nosotros estamos trabajando arduamente a favor de la candidatura mía y las candidaturas de todos los dominicanos y dominicanas que han osado aspirar a diferentes escaños, a diferentes curules. Tenemos buenos candidatos, muy buenos candidatos, eh, pero vamos a trabajar en fortalecer este proyecto y este diálogo, este intercambio que nosotros tenemos con ustedes siempre eh, nos nutre de informaciones, nos da la retroalimentación que necesitamos nosotros para ir mejorando... Eh, los, eh, diría yo, los elementos que nos asisten a lo largo del camino, que nos permite realmente eh, corregir las cosas que estamos quizás haciendo no tan bien como pudiésemos, y, y asimismo ir también aprendiendo de todos ustedes y poniendo en sus manos las informaciones que necesitan ustedes para educadamente seguir eh, inscribiendo, seguir empadronando. Hoy entregué yo aquí en el comando de campaña una gran cantidad de empadronamientos que traje de Europa. Y debo decirle a toda la gente que está viendo esta transmisión desde Europa, gracias, gracias, gracias, porque dado a las condiciones que estamos viviendo aquí en el país, la incidencia de la diáspora aquí es sumamente importante. Sigan compartiendo el enlace, sigan dándole like, vamos a, a empezar... Esta transmisión en breve con todos ustedes. Vamos a seguir hablando. Vamos a ver quién está saludando por ahí. Eh, eh, ¡Ay, Raisa Mora! Un fuerte beso, mi amor. Qué bueno verte en línea. Desde Berlín, nuestra mega dirigente allá en Berlín que está conquistando a diestra y a siniestra a los dominicanos de allá, inscribiéndolos a todos. Nos entregaron una gran cantidad de padrones. Esa sí es una gran dirigente de nosotros allá en Berlín, eh, con un compromiso eh, extraordinario con nosotros, un compromiso con este proyecto. Y me dijo, mira líder, nosotros estamos con usted hasta el final. Vamos a estar en este proyecto. Hasta el final vamos a, estar, a echar este pleito. Gracias, Raisa. Un fuerte abrazo para ti. Eddie Acevedo, que hablamos con, con él hace breve en un programa de televisión que acabamos de hacer allá. Un fuerte abrazo para ti. Jim Díaz, presidente de este proyecto en el estado de la Florida. Aquí estamos viendo algunas imágenes de los recorridos que hicimos a, por, todo, eh, por toda Europa. Esa... Esa, esas imágenes que ven ahí son del compartir de la convocatoria que hicimos en Italia, en La Spezia eh, no sé si ustedes conocen La Spezia es un pueblecito que queda cerca eh, del lago Como allá en, en Italia, un sitio maravilloso a una hora más o menos de Pisa Pisa donde está la torre que se está cayendo, que fuimos a verla, no, no se está cayendo, pero se ve cayéndose, eh, pero fuimos ahí, compartimos con una gran cantidad de dominicanos, fuimos a la Piazza Brim, una piazza, una plaza histórica donde... Realmente tengo que decir que me sorprendieron muchísimo al ver esta piazza, esta plaza eh, histórica, llena de edificaciones de, de, de los tiempos medievales, eh, que, que fue el escenario perfecto para eh, realizar este gran encuentro con los dominicanos. Ahí vemos en Madrid, compartir caminando por las calles, donde viven todos esos dominicanos eh, y dominicanas, Tuvimos la oportunidad de saludar a tanta gente, fue tan bonito ese recorrido. Lo que imperó eh, a lo largo de, de, de ese recorrido por toda Europa fue ese sentimiento de patriotismo. Miren cómo están esos jóvenes eh, motivados, con mucha algarabía, con, con, con un gran espíritu de, de, de patriotismo, ese espíritu de dominicanidad que nosotros pudimos percibir pero una desesperación de toda esa gente de regresar a su patria de regresar a su república dominicana mi compromiso con ello es absolutamente inalterable y es construir un país de la mano de todos los dominicanos que garantice las oportunidades y la igualdad de condiciones para todos los dominicanos para que aquellos que quieren venir de afuera de la diáspora, que quieran regresar a su país lo puedan hacer estamos eh, tan contentos de haber tenido la ocasión, la oportunidad de compartir con todos esos dominicanos y dominicanas, una gran cantidad de jóvenes por toda Europa, jóvenes comprometidos con su país, jóvenes que no se olvidan de que su país se llama la República Dominicana, y siempre, como dije yo, agradecidos al país donde están asentados en este momento que le, esos países le han abierto las puertas, le han dado condiciones, oportunidades de crecer económicamente de crecer intelectualmente de tener una visión mucho más amplia de lo que debe ser el ejercicio de la administración pública en un país donde vemos de, eh, los procesos democráticos intactos donde vemos tantos aspectos positivos que favorecen extraordinariamente la el crecimiento, el desarrollo, el progreso, eh, eh, la, el, el afianzamiento de cada uno de los ciudadanos dominicanos que allí se encuentran. Y lo que más me impresionó fue ver cómo cada uno de esos dominicanos se han asimilado perfectamente bien, se han aclimatizado, se han eh, eh, adherido eh, plenamente a los lineamientos, a las leyes, eh, a los reglamentos de esos países. Fue sumamente interesante ver cómo estos, estos dominicanos que están acostumbrados eh, a un gobierno caótico como el que tenemos aquí, personas que tienen un año fuera, seis meses fuera, pero ya están manejándose de una forma ordenada, eh, han aprendido eh, el, el acato a las leyes, que eso es fundamental, el cumplimiento a los reglamentos tanto de tránsito eh, económico, eh, de, eh, arancelario, eh, a, a, a cómo se maneja un sistema de salud en esos países eh, donde ampliamente impera la democracia. Fue tan bonito ver eh, a esos dominicanos siendo exitosos en ese campo. Sigan compartiendo, sigan dándole like, sigan eh, compartiendo esto con sus amistades, con sus amigos, con toda su gente, para seguir eh, hablando, a esta Juan Pablo Vargas Almonte, un fuerte abrazo, a nuestro coordinador de Europa, un fuerte abrazo para ti, Juan Pablo. Gracias por, la, la, por el trabajo, por la excelente labor en este último viaje. Juan Pablo Vargas Almonte es uno de los candidatos eh, que ha osado aspirar a la diputación de ultramar en Europa. Son dos, una mujer y un hombre. Tenemos a Daisy eh, Almonte, allá nuestra dirigente en Rotterdam, Alemania, eh, perdón, en Rotterdam, Holanda, eh, que está aspirando a esa curul. Asimismo tenemos a Juan Pablo, pa Juan Pablo Vargas, como ya lo señalé, y Gerard Martínez también allá en Barcelona, que ha osado también aspirar a la curul de diputado de Ultramar, dos excelentes candidatos. Y yo le exhorto a todos ustedes que tengan el interés de impulsar su proyecto político que tengan el interés de servirle a su patria que se inspiren que se inspiren que se inscriban, que, que tomen esa decisión, que tomen ese paso hacia adelante vamos a ver quién está aquí compartiendo con, con todos nosotros eh, Miguel Tejada eh, Jackie Beliar Pérez un fuerte abrazo para todos eh, ahí tenemos a, a ver, a ver, a ver a Manuel Tejada José Rijo, un fuerte abrazo José Rijo eh, Rubén Frías eh, seguimos buscando a ver quién más nos está saludando ahí Venancio eh, de la Nuez, allá en Lancaster Pensilvania, muchos amigos eh, Aura Marrero, un fuerte abrazo Aura para ti eh, Joxel Germán creo que es eso está demasiado rápido, aquí tienen a una velocidad que no puedo ni leer, Teresa Rodríguez, un fuerte abrazo Teresa, Oliver, no sé si fue ese fue Oliver de la Rosa, no sé en fin, mis queridos amigos, vamos a seguir compartiendo esto, vamos a seguir hablando, tenemos tantos temas que tratar, ya estamos a ley de 9 minutos y 10 segundos para el lanzamiento de la página web. Señores, quiero decirles que esta página web es algo que tenemos trabajando eh, eh, mucho tiempo, mucho tiempo, y debo decirles que estamos muy satisfechos con el resultado es una página que creo que va a resolver muchos de los inconvenientes que hemos tenido, que la gente quiere saber que a dónde vamos a estar, eh, la gente quiere saber que a dónde se pueden inscribir, la gente quiere saber cuáles son las informaciones o las últimas informaciones de este proyecto. Ahí se va a ser el centro de acopio. Aquí nosotros estamos transmitiendo en vivo, la transmisión en vivo desde el comando de campaña eh, del proyecto Ramfi Presidente 2020 que queda en Santo Domingo, en la avenida 27 de Febrero, casi esquina de Filló. Aquí estamos. Y aquí he dicho que esta es la casa de todos los dominicanos, de todas las dominicanas, que quieran trabajar por su patria. Este es. Están bienvenidas y bienvenidos todos ustedes siempre aquí a su casa, aquí pueden buscar afiche, aquí pueden buscar eh, hojas de inscripción, aquí pueden buscar todas las informaciones que necesitan, aquí está el apoyo, el soporte que ustedes necesitan de los equipos técnicos, aquí está eh, la sede principal del equipo de comunicación, el equipo de organización, el equipo electoral de nosotros, aquí los que, candidatos pueden venir aquí a inscribirse, a entregar su planilla para la candidatura. Y ese centro de acopio físico que nosotros tenemos se va a traducir ahora en un centro de acopio digital, un centro de acopio eh, virtual, por decirlo así, que es la página nuestra, que es wwwramfispresidente 2020com Ramfispresidente2020.com. Ramfis, eh, 2020 Quedan 7 minutos y 16 segundos para el lanzamiento de esta página fantástica página agréguenos al whatsapp al 849-225-2424 849-225-2424 para seguir dialogando, para seguir intercambiando informaciones eh, Elvis Zapete creo que fue que dijo ahí, no sé señor escúcheme que está pasando esto en bola de humo, Bruno ajá, ahí está mi hermano Bruno que fue el, el, el gran maestro que hizo un gran trabajo con esta página, que ha hecho una gran labor, se lo agradezco, la verdad que, que, que ha hecho un, un, una labor maravillosa eh, y cualquier queja que tengan ahí busquen el perfil de, de Bruno Dungo no, pero ha hecho un gran trabajo Sofía López, un fuerte abrazo para ti, Jaycee Magdela Cruz creo que dice ahí, Junior Betances, mi hermano, mi portavoz allá en Estados Unidos, bienvenido Manuel Ruiz, Rubén Frías, ya lo saludé José eh, Disla un fuerte abrazo, vamos a hablar del viaje a Europa oiganme eh, eh, señores ese viaje a Europa, no sé si ustedes saben la envergadura del viaje, yo mismo no sabía de la envergadura del viaje, partimos de República Dominicana y llegamos a Londres, en Londres nos pudimos eh, reunir con el eh, coordinador general, con Fernando, con todo su equipo, con Altagracia, con Ramón, con tanta gente linda, que están apoyando este esfuerzo que están trabajando fuertemente para consolidar la candidatura y les voy a decir una cosa que yo mismo me quedé sorprendido porque Londres es un punto donde no hay tantos dominicanos no hay tantas dominicanas es un, una, una diáspora muy limitada pero cuánto entusiasmo cuánta algarabía eh, cuánto, cuánto amor patrio eh, me encontré en Londres tuvimos la oportunidad de hablar con los dirigentes después entonces nos dirigimos a una convocatoria que fue una gran sorpresa, porque a eso estaba lleno de dominicanos y dominicanas preocupados, ahí pueden ver las imágenes del viaje a Londres, ahí con un jovencito que, que quería, ahí está Fernando, eh, yo saludando a Fernando, ese joven eh, patriota, y tuvimos la oportunidad, señores, oigan esto, que para mí fue un inmenso privilegio eh, de ser entrevistado, el único Político de la República Dominicana de ser entrevistado por la BBC de Londres. Eh, quien no conoce, entre en la página web y busquen la BBC de Londres, es el canal de mayor envergadura eh, en Inglaterra, obviamente, tiene una incidencia amplísima eh, en los medios de comunicación y noticiosos de Europa y del mundo. Es un, un canal importantísimo y para mí fue realmente una oportunidad extraordinaria de estar allí, de, de ver eh, la, la, la amplitud de alcance de, de ese equipo que tienen personas dedicadas, equipos dedicadas prácticamente a cada país del mundo donde simple y sencillamente desarrollan las noticias, eh, investigaciones y demás para todos los países. Es increíble, el centro donde fuimos nosotros, que queda en el corazón de, de Londres, eh, cerca de la, de la estación Victoria de Tren, que es muy conocida históricamente, pues fuimos ahí y duramos como una hora en una cabina donde grabaron las imágenes de esa entrevista que va a... Eh, transmitirse por radio y también por televisión allá, de modo que quiero agradecerles a todos por ese apoyo, Arturo que fue quien nos entrevistó también mandarle un fuerte abrazo desde República Dominicana y queda pendiente la invitación para que vengan acá a República Dominicana a compartir, a dialogar, a hablar y a ver lo que está pasando la realidad de nuestro país, gracias a todos ustedes, Rafael Carmona un fuerte abrazo hermano que Dios te bendiga eh, Ampliamente. Gracias a todos ustedes. Eh, Wilvin Barrera Frías. Un fuerte abrazo, hermano. Señores, discúlpenme porque está en bola de humo. Los nombres están pasando. Prácticamente no tengo la oportunidad de leer. De modo que si pronuncio mal el nombre de ustedes, es culpa de todo el equipo, no mío. Pues aquí vamos. Eh, nosotros ya quedan dos minutos, señores. Dos minutos y treinta y nueve segundos. Ustedes saben que antes de irme para Europa. Tuve la oportunidad de ver la página web, eh, algunos aspectos de la página web. No la vi completa porque todavía estaba en un proceso de desarrollo. De modo que para mí va a ser igual de sorpresa que para todos ustedes. Sé más o menos la, los elementos que nosotros le incluimos, sé algunas cosas básicas que nosotros hemos hablado con el equipo. Elementos que nosotros quisimos insertar a la página nuestra para ser completamente novedosos, para hacer algo completamente diferente. Oristela, Ori, un besito, mi amor, un fuerte abrazo. Eh, candidato a diputado de Ultramar, Frank Fernández, ahí lo vi entrando. Candidato y diputado del Distrito Nacional, Mani Solano, bienvenido, Mani. Mani, tú me prometiste la última vez 500 gente, comparte y busca ver esas 500 gente. Raúl, eh, un fuerte abrazo para Raúl Zavala, que lo veo por ahí, por ahí, coordinador de allá de Alemania, que, óigame, tanta sorpresa que recibí yo allá en Alemania. De repente Raúl se pasa dos o tres días con nosotros, para arriba y para abajo, y en una me dice que salimos casi mente pariente, una familiaridad. que, que, que Realmente, qué bonito la sorpresa que me tenían. Coqui vuelve ahí a salir, Coqui es reincidente, mi hermano Coqui Morillo, de allá de Perth and Boy ahí tenemos eh, a, eh, no, ay, mira, ni lo pude leer realmente, eh, Ariola ¿es Ariola? Ariola, ¿verdad? Ariola, un fuerte abrazo, mi amor no veo el apellido Yaneris eh, Olivares, creo que fue señores, eso está demasiado rápido, sigan compartiendo el enlace, sigan dándole like, sigan invitando man, estoy esperando la 500 gente tuya Gerard Martínez, ahí está entrando, Gerard Martínez de los Santos candidato a la Diputación de Ultramar para Europa, para toda Europa. Eh, y dirigente nuestro allá en Barcelona. Ya quedan, señores, 53, 41. No, señora, aquí está mal el conteo regresivo. Algo anda mal. O estoy, vico, estoy viendo dos números. 46, 35, 34, 32. Señores, esto está mejor que, que el año nuevo, cuando está esperando que baje la bolita allá en el Times Square. Ahí vienen, prepárense para entrar en www ramfispresidente 2020com miren aquí señores aquí tenemos nosotros aquí lo estamos viendo eh, yo me voy a poner el pejuelo porque hasta yo estoy entusiasmado no digo nada ah mira no, mira 21 segundos 20 segundos 19 100, no aquí dice 6 5 4, ahí ya parece que entró 4, 3, 1 minuto 2, 4 segundos señores nos están haciendo trampa nos están jugando, jugando sucio porque me acaba de subir a un minuto aquí Busquen a Bruno ahí. Que, Bruno, ¿qué pasó? Miguel Núñez, un fuerte abrazo. Eh, Wilson Segura, feliz. O feliz perdón. Un fuerte abrazo. Yo no sé qué pasó aquí porque. Ya está, ya entró. Ya, señores, entren. Miren, yo, yo mismo voy a entrar. Señores, esto tenemos que verlo hecho como en una tableta o algo porque esta computadora está medio. No, no, so, no solo que está medio, medio pesadita. Miren, ahí está. Conoce a Ramfi Domínguez Trujillo, el próximo presidente de la República Dominicana. Me gusta, Ya me gusta el titular. Empecé, empezando por ahí, ya me gusta el titular. Dice, desde muy joven se interesó por la historia y la política de la República Dominicana. Muy cierto. Dedicándose a la lectura de todo material que le ofreciera una visión completa y diáfana del país. Señores, me hicieron trampa, se lo escribí yo. Eso es plagio. Sus padres, familiares y amistades también colaboraron con este esfuerzo, inculcándole el sentimiento patriota y espíritu decididamente dominicano que siempre lo ha caracterizado. Eh, y ahí está una firma de lo más bonita, aunque no es mía, pero ahí está bien. Ráfido, Domínguez Trujillo. Muy chula, muy chula que tal. No, es que yo sigo pensando que esto es un natable. Mire, señores, mire qué bonito la historia del próximo presidente nacido. miren, que ustedes pusieron el año de mi nacimiento qué verdugo, me mataron ahí, que el del 70, qué fuerte, con, la, con el año, con el día está bien, me mataron ahí, eh, pero no importa, eso no es nada. R R mira, nunca dejé de soñar de algún día poder llegar a mi país, qué chulo, muy bonita que está la página. Y entonces aquí le damos eh, clic para entrar, entre la página web, Y ahí está. Inicio sobre Ramfis. El internet está un poco sobrecargado, pero ahí va, señores. Miren ahí, miren ahí esa chulería. Ramfis Domínguez presidente. Juntos por una causa, recuperar la patria. Señores, está muy chula. la Mano dura, mano dura. Mire, qué lindo allá en España, tengo que decir eso, que, que fue una experiencia maravillosa llegar a España, donde quiera que yo llegaba, la gente ya sabía que era el puño, el puño, el puño. Inscríbete descargando nuestra app. Señores, qué chulo está la verdad. Mire, yo quiero destacar algunas cosas. Yo voy a poner la computadora aquí mismo. No sé si la podrán ver ahí, pero la voy a dejar ahí mismo. Quiero destacar destacar algunos elementos de la página web que creo que son importantes. Mire, eh, nosotros tenemos el corruptómetro, que es parte de la página web, donde yo quiero que ustedes hagan denuncias sobre los temas de corrupción. Esa es un, parte de la página eh, web, la pueden ver ahí. Y ahí nosotros queremos que ustedes entren, pasen informaciones, den todo tipo de datos de casos de corrupción, desde un simple macuteo de un policía, señores, hasta del caso de Odebrecht, hasta del caso de Punta Catalina hasta del caso de los tucanes es eh, que los, la lista de, de corrupción del PLD es tan amplia que me puedo pasar un día entero hablando de eso pero yo creo yo sé que ustedes ya saben todo eso pero en el corruptómetro, en la página web de nosotros, ramfispresidente 2020com ahí pueden hacer sus denuncias sometan eh, a toda la gente que ustedes quieran someter eh, a, a, al criterio del público porque evidentemente hasta que no lleguemos el 16 de agosto del 2020 nos tenemos que conformar con a someternos al escrutinio de, del público que nos sigue, del público que entra en la página. Pero ahí tenemos colocados casos de corrupción, datos que apoyan eh, los criterios que nosotros entendemos eh, justifican eh, calificar a estos delincuentes como tal, como simples, eh, criminales de aquí de la República Dominicana que están usurpando, que están malversando los fondos del Estado que se han apropiado de los estamentos del poder justamente para incurrir en el acto de traición porque es un acto de traición al pueblo robarle, robarle como han estado haciendo esta gente sigan compartiendo, eh, sigan eh, dándole like para compartir Manny, yo estoy esperando a la 500 gente tuya que van a entrar a esta transmisión es sumamente importante. Ahí mismo en esta página web, ustedes van a poder también inscribirse como candidatos eh, para la, las elecciones venideras en el 2020. A cualquier curul, mismo, si quieren recomendar a alguien, pueden entrar en la página web para Candidateate. Así se llama la sección, Candidateate. Un nombre genial, ¿verdad? Eh, Candidatéate. Ahí ustedes le dan clic y van a poder recomendar a cualquier persona para cualquier cargo que ustedes entiendan. Eh, ellos tienen la, la, la, las calificaciones, las cualificaciones para poder eh, aspirar a esas curules, a esos escaños. Sumamente importante. Vamos a seguir compartiendo este enlace. Vamos a seguir compartiendo eh, el live con sus amistades, sus páginas. Eh, nosotros eh, vamos a poder ver en esa página web, más allá de los candidatos que querramos... Eh, recomendar o asimismo inscribirnos como candidato, vamos a poder ver también la agenda eh, de, de, de este servidor, de este servidor, de su candidato a la presidencia. Ahí ustedes van a ver todas las actividades diversas que vamos a estar realizando por todo el territorio nacional, van a ver las grandes convocatorias que nosotros estamos organizando, van a poder ver dónde se encuentra el candidato, las entrevistas también. Y recuerden que esta página, que es Ramfi Presidente 2020, también la van a tener en su dispositivo, en sus celulares. Ustedes pueden eh, entrar en la página web, presidente 2020com y ahí mismo entran y se inscriben. Qué palo, ¿verdad? Tener acceso a todas esas informaciones. Yo realmente eh, debo confesar que me voy a valer de esas informaciones porque eh, ahí es donde uno se entera de todas las cosas y con, cuando uno anda con una agenda muy apretada no tiene que estar entrando en YouTube, no tiene que estar entrando en, en los diferentes medios de, de, de noticias sino que simple y sencillamente entran a la página web de nosotros www.ranfipresidente2020.com y ahí buscan todas las informaciones del lugar eh, dónde va a estar el candidato cuáles son los últimos programas que ha hecho los artículos de noticia todo eso está ahí en la página web asimismo He tenido muchas quejas de personas que han dicho, mira, yo no sé dónde inscribirme, yo no sé dónde puedo buscar la agenda del candidato, yo no sé dónde puedo obtener afiches, yo no sé dónde puedo eh, buscar las informaciones de, de, de los dirigentes de las zonas y eso. Bueno, en esta página web ustedes van a ver un chat en vivo donde se pueden conectar con nuestro comando de campaña donde vamos a tener personas un equipo preparado para atender sus necesidades una línea de, de servicio al cliente por decirlo así se van a poder comunicar vía messenger intercambiar informaciones expresar alguna inquietud señores esta página web hemos intentado poner a mano de ustedes eh, una página totalmente comprensiva. Una página que incluya todos los elementos que nosotros entendemos. Necesitamos todos para poder hacer este proyecto o hacer este trabajo que, eh, que hemos emprendido eh, con tanto cariño, con tanto amor patrio. Sigan compartiendo el enlace. Eh, Mark, eh, ahí entró alguien que no pude saludar, pero Mark, creo que te saludo porque no pude ver el apellido. Eh, Fidelina Pérez, un fuerte abrazo para ti. Margarita Matos de La Paz, un fuerte abrazo para ti. Celeste eh, pasó demasiado rápido. Julio, ro, no, eh, sí, Julio eh, Rojas. Callado. Julio Rojas callado, un fuerte abrazo. Sigan compartiendo el enlace. Ahí en esta página quiero decirle que también incluimos un botón de inclusión para las personas discapacitadas que sufran de falta de, de, de, de auditoría, es decir, de, de, de, que, que, de audición, perdón, eh, personas que, que no puedan ver o que tengan algún tipo de, de, de percance con la visión, pueden entrar en esta página, darle al botón de inclusión y ahí van a poder valerse de todos los elementos de la página web vuelvo y repito para las personas con problemas de audición o de visión pueden entrar ahí está el botón de, de, de inclusión le decimos nosotros para que todos tengan el beneficio de, de esta página eh, sigamos compartiendo el enlace sigamos eh, conversando sigamos dialogando eh, quiero también que ustedes tengan la oportunidad eh, de compartir y de dialogar y de hacer sus planteamientos y hacer sus preguntas también eh, Luisa, un fuerte abrazo mi amor, Luisa aviso eh, Dominicano, tu voto cuenta un fuerte abrazo para Dominicano tu voto cuenta, Magalis Gómez eh, mucha gente Josefina Martínez, ya la saludamos pero reiteramos nuestro saludo Judith Rodríguez, un fuerte abrazo Alberto Reyes Regina Gutiérrez Oristela Love, un fuerte abrazo. También tenemos eh, en eso, en esa página, quienes se quieren inscribir en el partido. Y ya dije, señores, en un programa hace algunos minutos, la gente está desesperada desesperado con su partido, que cuál va a ser los colores, que cuál va a ser esto, que cuál va a ser los otro, señores. Nosotros estamos haciendo las cosas como Dios manda, bien hecho, para que nosotros no tengamos ningún tipo de traspiés, sobre el camino para que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan. Yo siempre dije que no voy a incursionar o que no iba a incursionar en una plataforma partidaria hasta que no pudiésemos garantizar la transparencia, la integridad, la pulcritud y el control pleno de ese organismo para que nuestros militantes pudieran sentirse cómodos Nuestros candidatos tuvieran plena conciencia de nuestro proceder, sabiendo que no vamos a poner en riesgo sus candidaturas, que no vamos a negar negociar sus candidaturas, sino que nos vamos a mantener firmes con las personas que ganen los procesos internos de nuestra organización. Entonces, lo que le digo con esto es, el que espera lo mucho, espera lo poco. Ya estamos a ley de días, muchos me han preguntado ¿pero cuándo, cuándo, cuándo? Eso viene por ahí, eso está al doblar la esquina. Eh, Ustedes pueden confiar en este proyecto y pueden confiar que el día que ya hagamos ese gran anuncio, primero que van a estar muy contentos con la decisión que como agrupación tomamos y como el conjunto de esas dos organizaciones eh, han hecho las cosas porque realmente ha imperado el orden, ha imperado eh, un espíritu de dominicanidad, de patriotismo, un espíritu de ordenar eh, realmente los estamentos de nuestra plataforma, de una forma que realmente le, le demostremos a todo el mundo que somos la nueva generación política de la República Dominicana. Entonces, eso viene en un par de días. En los próximos días... Vamos a hacer el gran anuncio. En los próximos días vamos a hacer el gran anuncio y en los próximos días vamos a anunciar cuándo va a ser el, el gran anuncio. De modo que, eh, atentos todos a los candidatos, les doy mi palabra, mi compromiso, estoy con ustedes. Y yo sé que ustedes están eh, con el pica pica, todo el mundo está seguro en este proyecto. Todo el mundo está seguro en este proyecto. Eh, ya no, no es una cuestión como han dicho la gente, no, está negociando está esto, está lo otro, no señores eso no es así, en los próximos días tendremos las informaciones del lugar y nosotros pensamos ya en pocos días lanzar el material que ya se está preparando de cachuchas, de camisetas de, de los t-shirts como le dicen y toda una gama de productos para que nos sintamos orgullosos de lo que viene de lo que nosotros entendemos va a ser un escalafón más hacia la victoria eso viene muy pronto hermanos y hermanas confíen, confíen, confíen que nosotros hemos tomado firmes decisiones en aras de garantizar lo mejor para todos nosotros y para este proyecto y les quiero dejar inequívocamente claro que este paso firme y determinante ya tenemos un paso, dos pasos tres pasos, ya estamos ahí ya estamos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Atentos en los próximos días. A los candidatos sí les digo que se preparen. Porque ya a partir de mañana salimos nosotros para la calle. Vamos a estar este fin de semana en Santiago Rodríguez. Creo que mañana estamos nosotros el día entero en Santiago Rodríguez. No, mañana estamos en Sahoma. Ah, mañana estamos en Sahoma, perdón, en San José de las Matas. Nos quedamos en San José de las Matas y al otro día arrancamos para Santiago Rodríguez. Un gr gran compartir este fin de semana con mi gente. Es donde a mí me gusta estar, en el seno del pueblo, con mi gente, con los dominicanos y las dominicanas que están con nosotros en cuerpo y en alma. Este es el esfuerzo que nosotros hemos hecho, este es el esfuerzo de ustedes, este es el conjunto, esta es la fuerza motriz que está impulsando este proyecto hacia adelante. Tengo que hablar de dos puntos más eh, de la página web. Vuelvo y le digo, ramfispresidente 2020com Ahí ustedes van a poder ver las transmisiones en vivo que nosotros hacemos, sea por Instagram, sean por Facebook ese va a ser el punto, el centro de acupio ahí van a poder ver todo quiero exhortarles a que nos agreguen al whatsapp 849-225-2424 para seguir conversando, para seguir este diálogo entonces ahí mismo en la página web van a poderse inscribir en el partido, van a poder eh, compartir todas las informaciones, van a poder eh, candidatearse o van a poder eh, proponer candidatos para las diferentes curules para los diferentes escaños también van a tener el botón de inclusión. También van a ver la agenda de los eventos, la agenda mía, dónde voy a estar, en qué programa de televisión, dónde vamos a estar, en qué parte de la patria vamos a estar trabajando. Para que ustedes puedan ir, porque queremos que ustedes sean partícipes de este proceso. Antes de salir para Europa tuvimos la oportunidad de hacer un bellísimo recorrido por los Alcarrizos. Quiero invitar a todos también para que nos, nos sigan en todas las redes sociales, Ramfis. DT, Ramfis DT y busquen el, la señal, busquen el icono de verificación, eh, el checkmark, porque esa es la marca que le dicen que la página nuestra es la correcta. Porque hay muchas personas que usan todo tipo de páginas, vamos a recibir llamadas también en, en, en breve. Empiecen a llamar por la línea de nosotros que es 849 225 -24. Vamos a tomar 2424, -24, perdón, vamos a tomar un par de llamadas. Pero esa es la página web. Les invito a que nos visiten, que sean realmente entes eh, productivos en este esfuerzo. Ramfis presidente 2020. Eh, com. Juan Pablo Vargamen eh, Don Tomás Barrera Fría Ay Tomás Barrera Fría, yo no sé si está ahí, un fuerte abrazo Soy eh, apoyándolo desde Canadá. Y Delisa Gelaber Gelaber ¿verdad? Helaberg. Si lo pronuncio mal, perdóname. Y Delisa Marisela Tavares mi querida guerrera de los insobornables, siempre presente, Jesús Stevens, Yaniri Rosario, un fuerte abrazo Yaniri, mi amor nos vemos en Santiago si Dios quiere, Ramón eh, Rosario creo que fue que dijo, no lo leí bien, pero bueno, seguimos, sigan compartiendo el enlace, sigan eh, dándole like, vamos a seguir hablando, yo quiero ver si tomamos un par de preguntas, eh, la espinal, tengo mi cédula, bien, ah señores la cédula, muy importante tienen que sacar su cédula quienes no tengan su cédula los que tengan cédula chequen varonil un fuerte abrazo hermano un fuerte abrazo de corazón varonil morillo, eh, tienen que chequear dónde están registrados para votar tienen que asegurarse sobre todo los que están en la diáspora que no, no hayan movido su dirección que no hayan cambiado su dirección, que no hayan modificado ninguno de los aspectos de, de su cédula, muy importante porque eso se vio en el último proceso electoral, que la gente iban a votar y le decían no, tú no votas aquí, tú Centro de votación es al cruzar eh, eh, la, la ciudad y mucha gente perdieron la oportunidad de votar debido a eso. Tenemos una llamada que vamos a tomar aquí. Vamos a ver, este es de los Países Bajos. Hola, Buena. buenas noches, ¿con quién hablo? Con María Abreo, ay, ese es mi guerrera. ¿Cómo tú estás, mi amor? No, no el banco que lo estoy mirando por aquí, por, por el Facebook, entonces no lo puedo llevar por el WhatsApp. Cuénteme, cuénteme, ¿cómo lo trató Landa. Ay, mal. Bueno, ¿y, y tú me vas a preguntar, tú estabas ahí, tuviste eso, mi amor. Sí, claro. <risa> claro, claro, contentísima, contentísima, porque esto es un proyecto de Dios y vamos hacia adelante. Estoy contenta porque con Dios adelante lo vamos a llevar para para el palacio con Dios y Jesucristo vamos a reformar sí, sí, sí, sí. la, la República Dominicana que tanto daño le han hecho eso sí es verdad eso sí es verdad mi amor y gracias por todas tus atenciones gracias por tanto cariño gracias por todo todo realmente eh, lo, que, lo que haces diariamente porque por ti es que este proyecto ha llegado donde ha llegado gracias amor y sigue en Facebook sigue por las redes y un fuerte abrazo. Sí, no, fue, por ustedes, sí, sí. fue un inmenso sí. placer conocerte en persona y darte un abrazo y tres besos. O fueron seis, ah, yo no wey, sé. Ah, ah, wey, ah, wey, <ríe> a ver. Ay, ay, ay, espero que cuando nos, va, nos vemos pronto allá en República Dominicana, cuando yo vaya, que voy sí, en diciembre claro. con Dios delante, allá nos juntaremos. Igualmente, mi amor. Sí. Un fuerte abrazo para ti. No, para el otro lado. Gracias, mi amor. Mira, eh, quiero saludar ahí que dentro, aquí tenemos a Eddie Sánchez. Sigue buscando uno de Daisy Almonte ahí. Ahí está, ahí está. Aguántalo ahí. Eddie, hermano, ¿cómo tú estás? Que Dios te bendiga. Ah, no, ¿cómo es? A lo Eddie. No, yo no sé. Ah, eh, ah le tengo que dar. Eddie. Bendiciones. Bendiciones, hermano, ¿cómo tú estás? Bien hoy, mejor todavía porque lo estoy escuchando y voy a contar lo de Europa. Sí. Para darte de cuenta cuente conmigo todo el tiempo, eso lo he dicho. Gracias, estoy hermano. Y esperando por usted. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga y gracias por el apoyo. La... Siempre, siempre, siempre. Estoy orgulloso de aquí ahora más porque yo confío y confiamos en usted, en sus ideales, porque la patria está perdida. Eso es así, vamos hermano. A por la Vamos a luchar por nuestra patria. Eso es así, para hermano. Adelante. Gracias, y, hermano. Que... Y yo lo presento y lo adoro porque, con toda la situación que hay en el país, la única persona, la única oposición, la única esperanza se llama Rápido Miguel Luis. Gracias. Atrás, hay muchísimas cosas que están pasando y, de nuevo, y van a seguir pasando, porque todos los aparece. Pero estamos enfrente y vamos a seguir para adelante. Gracias, porque hermano. Que, motivó, que Dios que te bendiga. Para adelante pa y para adelante, hermano. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias, y para adelante y, y para adelante. Fuerte conmigo. Que el ese movimiento Gracias, Eddie. Un fuerte abrazo, hermano, a todos. Saluda a toda la gente allá en New Jersey y para adelante con el movimiento. Vamos más fuerte que nunca. Claro sí. Gracias, hermanito. No, vamos para allá. Vamos a estar en el desfile el 8, acuérdense, allá en Patterson. Ah. Por allá nos vemos. Va, vamos para adelante, ok, hermano. Un fuerte abrazo, sí, gracias. gracias, hermano. Mire, estoy, estoy viendo aquí, leyendo algunos de los mensajes. Eh, por aquí está mucho mejor porque aquí puedo yo ver, cuando menos, el nombre y, y, y todo el asunto. Tenemos, eh, saben que yo voy a llamar a alguien que me llamó aquí a, a este otro celular también ¿Eh? que del distrito nacional Ve, vamos a ver vamos vamos a tomar buenas noches hermano con quién hablo bien Elías Muñoz desde la... Rauke. soy Elías Muñoz desde el... de güey excelente hermano cómo, cómo está todo todo bien trabajando arduamente trabajando y para allá Qué bueno hermano que aquí te escucho hermano sí, aquí, aquí, que Rafi, prontamente tendremos nuestro local aquí en la ciudad de nuevo excelente excelente eso es lo que estamos esperando entonces tenemos entendido que usted viene para ver en el primero de septiembre este Co coordinen, oigame coordinen con los dirigentes de allá, vamos para allá cuando ustedes quieran, estamos listos eh, ustedes van para primero de septiembre, Ok, nosotros, nosotros vamos donde ustedes, donde estén, cuando estén listos, nosotros vamos para allá. El, nuestro, nuestro local, nuestro local está siendo ya preparado para que usted vaya a la inauguración de nuestro local, los dirigentes del huevo, de la rosa, rosa, Rodríguez, excelente hermano. Pues nos vemos, nos vemos por allá, pónganse la pila y vamos para allá, hermano. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, hermano. Mire, aquí tengo a Daisy Almonte, que es nuestra dirigente de allá de Holanda. Eh, un fuerte abrazo Daisy hizo un trabajo extraordinario con todo el equipo con, no quiero ni decir más nombres porque fueron tantas las personas que aportaron para que ese eh, exitazo que nosotros vivimos en Holanda se pudiera realizar eh, pero allá eh, mi querida amiga Daisy me enseñó una frase que no se me olvida que yo se lo voy a decir a mis hijas que Kigen Nine kompen" que es, eh, mira, mira y no compre nada, es decir, ya ustedes saben, austeridad siempre, y esa y esa frase me, me encantó, gracias Daisy por tu hospitalidad, por tu cariño, por tu esfuerzo, todo el equipo, eh, ATA, también quiero destacar el trabajo de ATA, que, que, que me, mire, me, me sentí tan bendecido con la oración de ATA allá, fue de verdad que maravillosa eh, increíble incre increíble un fuerte abrazo para César Pimentel Roberto Lora, Sobeida Rojas Núñez, Rafael Rodríguez, la gente de Filadelfia Activa, eh, Leo Espinal eh, y qué más Abra Marrero, un besote Abra Isi El Caramba Martis saludos Ramf, un fuerte abrazo Rosita Richardson Gracias, mi amor, gracias. Eh, Nelson Gómez, un fuerte abrazo. Nelson Gómez, candidato eh, a la Diputación de Ultramar, la circunscripción 2, que es para la Florida, eh, Puerto Rico y demás. Eh, un gran candidato Germania Pimentel. Eh, gracias, Hipólito Torres. Eh, Hipólito, hermano, entonces ponte a trabajar. Yo no sé si tú estás trabajando en Santiago, pero ponte a trabajar en Santiago. César Pimentel. César lo de la plataforma, lo del partido viene en los pocos días, esta semana tendremos eh, algunas informaciones al respecto ya pa, que, con, que, que ustedes yo sé que están esperando eh, saludo desde New York Héctor Tejada eh, de parte de Héctor Líder un fuerte abrazo eh, ven acá, pero ese es Héctor Héctor yo no sé si es Héctor Héctor, pero si es Héctor hermano un fuerte abrazo, Roberto Lora eh, Severino Pérez, desde, Severino desde Alemania, un fuerte abrazo, Severino. Qué gusto eh, haberte visto por allá. Margarita Matos de la Paz, Wilber Vázquez, eh, del Ceibo y candidato a, a la diputación del Seibo. Eh, Braulio Marino Batista Torres. Un fuerte abrazo. Eh, candidato a regidor de Santiago. Eli Santana, un fuerte abrazo, eh, hey, Josefina Martínez, ya la saludé, Luis Alberto González Sosa, eh, mi gente, ah mire tenemos otra llamada, ay yo sí conozco aquí, Florinda, ¿Sí? ¿cómo tú estás mi amor? Estamos bien, gracias al Señor, aquí tenemos a Florinda, que es mi, mi, mi pequeña guerrera de oración, eh, de aquí de Santo Domingo que está siempre mandándome su bendición, sus oraciones tantas lindas, cómo tú estás mi cielo estamos bien, gracias al Señor orándole siempre al Señor por usted Amén. por tanto viaje, tan constantemente que el Señor le tiene de mucha vida de mucha salud que lo llegue de mucha energía para que siga hacia adelante con este proyecto que Dios ha puesto en sus manos. Amén, mi amor. Gracias por eso. Gracias por irme a recibir también allá al aeropuerto ayer. Salúdame a tu esposo. Qué recibimiento y que Dios te bendiga, mi amor. Siga, sigue con las oraciones. Amén, mi amor. Bye. Amén, así que está. Señores, qué lindo recibimiento. Eh, ayer, anoche en el aeropuerto. El vuelo se atrasó un ratico eh, y yo dije, bueno, ya son las 11 de la noche. Eh, ¿Quién va a venir? ¿Quién va a esperar? Eh, a la, a, hasta las 11 de la noche para re, se, recibir este calvito. Señor, qué bonito recibimiento fue realmente, eh, con tanta gente que me fueron a expresar su cariño, su calor, su apoyo a este proyecto. Fue una experiencia maravillosa. Gracias a todos por ello. Gracias, gracias, gracias. No tengo cómo agradecerle. Eh, eso realmente, le tengo que confesar algo. Cuando yo llegué, yo estaba molido. Molido, molido, molido, señores, porque ha sido un viaje realmente, eh, o fue un viaje realmente maravilloso, pero largo, arduo. Tuvimos que trabajar prácticamente las 24 horas del día por la diferencia de horario, porque quisimos aprovechar el, el tiempo al máximo con nuestros dirigentes por toda Europa. Y nosotros estamos durmiendo cuestión de una hora, dos horas, todas las noches. Eh, y cuando llegué yo estaba un poco cansado. Pero cuando salí... Al aeropuerto, al, al, al gran salón y me encontré con tanta gente, les debo decir que me volvió el aire, me volvió el espíritu de, de, de energía eh, lleno de, de, de un entusiasmo y de una algarabía eh, que, que realmente fue un, un motor eh, óigame que, que, que, que me llevó las energías a un nivel superlativo y, y dije yo diantre que por eso es que este ejercicio de la política es tan bonito porque cuando yo necesito de ustedes, ustedes se manifiestan de una forma preponderante y, y, y me llenan de, de cariño, de abrazos y besos y es por eso que nosotros estamos en este esfuerzo porque yo sé que ustedes comprenden bien el sacrificio que implica eh, este proyecto que, que, que juntos estamos llevando a cabo. Gracias de corazón a todos los que se apersonaron ayer al, al, al Aeropuerto Internacional de las Américas para saludarme, para compartir. Eh, aquí estamos viendo, eh, esa fue la llegada anoche, ¿verdad? Miren, señores, miren, miren ese cariño, miren ese calor. Eh, yo me quedé sorprendido, de verdad. Tanto cariño que nosotros recibimos. Ahí, saludando a mi querida amiga, mi guerrera, Iván Sharp. Eh, qué bonito. Y banderas, banderas por todos lados. Eso tengo que decirle, señores. Qué experiencia tan maravillosa estar en Europa, compartiendo con tanta gente, y viendo banderas a diestra y a siniestra. Yo le digo siempre a la gente, olvídense de, de, de eh, afiche, olvídense de, de, de, de, de la cara de Ramfi. De, siempre, enalteciendo los valores patrios, siempre poniendo en alto nuestra bandera. Eh, tuvimos la ocasión de compartir con algunos medios eh, de comunicación. Vamos a tomar otra llamada aquí para ver con quién hablamos. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola. ¿Cómo están por allá? ¿Con quién hablo? Víctor Reyes. El coordinador de la campaña Chile con Ramcy 2020. Excelente, Víctor. ¿Cómo tú estás, hermano? Que Dios te bendiga. Estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo está la cosa por allá? Estoy viendo el al líder en esta transmisión. No, sí, tú estás hablando con él. <risa> <risa> mi candidato. ¿Cómo está Felicidades, mi candidato. Gracias, hermano. Igualmente, ¿cómo está todo? Todo bien, todo bien por aquí, creciendo cada día más y apoyando su candidatura. Amén. Que sea nuestro próximo presidente. Amén, hermano. Gracias, gracias de corazón. Estamos fajados y yo sé que ustedes también lo están. Compartan, sigan compartiendo. Sí, sí. Víctor, que Dios te bendiga. Salúdame a la familia y nos vemos Amén. por allá pronto, si Dios quiere. En su nombre, en su nombre es el líder. Sí, sí, hermano, así va a ser. Que Dios te bendiga. Qué lindo hermano, qué, qué bonito. Sigan compartiendo el enlace, sigan dándole like. Vamos a seguir conversando sobre todos los temas que nos, a, que nos afectan tanto. Ustedes saben que la diáspora, lo dije y lo quiero reiterar aquí esta noche, la diáspora tiene una fuerza preponderante. Ustedes son los que mantienen una décima parte de la productividad del país. 10% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana obedece a las remesas que ustedes mandan. Entonces es sumamente importante que ustedes, que forman parte de la diáspora, sean ente eh, propulsor de los, las grandes transformaciones que nosotros queremos aquí en la República Dominicana. Ustedes son los que tienen que guayar la yuca, ustedes son los que tienen que fajarse a trabajar para que la gente que está aquí en la República Dominicana. Realmente empiecen a escucharles a ustedes. Mire, en, en los Estados Unidos hay cerca de 2 millones de dominicanos, pero lamentablemente solo hay aproximadamente 530 mil personas inscritas en el padrón electoral de la Junta Central Electoral. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que inscribir más personas en la Junta Central Electoral. Saquen su cédula y regístrense para votar. Es sumamente importante. En Europa también, yo sé que hay menos de 200 mil dominicanos por toda Europa, pero en Europa también... Tiene una fuerza preponderante porque manda esos chelitos. Y algo que me impresionó mucho allá en Europa es que toda la gente me decía, Ramfi, yo no puedo tomar vacaciones porque yo necesito mandarle los chelitos a mi familia allá. Yo no puedo ir a República Dominicana porque no me alcanza el dinero, porque yo estoy mandando constantemente para el apoyo, para, para, para poder darle a mi familia lo que ellos necesitan y lo que ellos se merecen. Entonces yo no puedo viajar a la República Dominicana. Personas que se sienten totalmente conectados con su país, pero que no pueden viajar por sus circunstancia Entonces nosotros tenemos que tomar las riendas, como dicen, tomar el, el toro por los cuernos y hacer lo que hace falta para crear las oportunidades y las condiciones para que los miembros de la diáspora puedan regresar a su país. En total tendremos 600 mil y pico de personas registradas en la diáspora. Pero imagínense ustedes si esas 2 millones de personas que viven fuera de la República Dominicana, cada una de esas personas recomendaran aquí dos o tres personas, estaríamos hablando de seis millones de dominicanos. Pero pongan ustedes que cada persona recomiende una, pues estaríamos hablando de dos millones de personas. Pongan ustedes que Ramfis tiene un 60, 70% allá de la diáspora. Señores, estaríamos hablando de tres millones de votos. Si nos ponemos las pilas y empezamos a llamar, Hace algunos, algunas semanas vimos la gran campaña Llámame para el donde los miembros de la diáspora tomaron la iniciativa de llamar, escogieron un día para llamar a sus parientes aquí en República Dominicana y decirles, señores, voten por Ramfi, vamos a echar el pleito por Ramfi. Y esa campaña tuvo un éxito rotundo por todo el país, muchas personas inscribiéndose, muchas personas aprendiendo un poco más, eh, nutriéndose de las informaciones sobre este proyecto y eso es lo que nosotros tenemos que hacer seguir creciendo la ola de esperanza. Entonces, eso se hace por medio de las llamadas a, a sus parientes aquí en la República Dominicana. En los próximos días vamos a estar iniciando una gran campaña. Vamos a tener más informaciones sobre esa campaña eh, para que ustedes empiecen a fortalecer este proyecto por medio de las personas aquí en, la, en el país. La campaña, eh, le voy a dar el nombre, porque está al doblar la esquina también, Mis 10 Ranfis. Yo quiero que todos ustedes busquen y se comprometan a buscar 10 personas. Eso va a ser en los próximos días que vamos a lanzar con un video donde vamos a desafiarles a todos ustedes a que busquen mis 10 panramfis. Tenemos que impulsar este proyecto con el apoyo de la diáspora. Este proyecto formó parte de la diáspora en sus inicios, de una forma categórica, porque nace de los senos de esa diáspora en Nueva York y en Europa. Y por medio de las redes sociales, por medio de las intervenciones eh, allá en Nueva York, también allá en Europa, logramos consolidar, logramos dar inicio a este gran proyecto entonces la diáspora ha sido preponderante y en la diáspora todo el mundo me dijo lo mismo, nos manifestaron lo mismo, la diáspora es de Ramfis y de este gran proyecto de Dios, ningún otro candidato tiene nada que buscar aquí y les voy a decir una cosa me di cuenta que esa es una gran realidad, donde quiera que fuimos una eh, una, eh, una manifestación de apoyo, de cariño eh, una manifestación de realmente de, de, de querer, de desear formar parte de este de este esfuerzo, y eso significa que vamos bien, que estamos haciendo los planteamientos del lugar, y siempre he dicho que la diáspora tiene que exigir, porque en la medida que ustedes exijan, pero bajo amenaza, porque ya ha llegado a un punto donde la diáspora necesita imponerse. Hemos visto que todos los gobiernos lo único que hacen es esta banda de delincuentes, para decirlo así es que llenan las embajadas, llenan los consulados de vicecónsules que no hacen nada, muchos ni tan siquiera trabajan en las demarcaciones donde se encuentran los consulados y donde se encuentran eh, las, eh, las embajadas. Entonces nos toca a nosotros hacer el trabajo, sacando a esta gente para realmente adecentar el trabajo del MIREX o de la MIREX, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos que hacer el trabajo porque no es justo que le cobren 200 euros como hacen allá en Europa por un pasaporte, 50 euros por un cuño y le exigen 5 o 6 cuños. Se equivocan eh, en, en la manera de, de, de hacer los trámites legales cuando llegan aquí o cuando llegan a Estados Unidos, entonces no funcionan los papeles. Un desastre. Nosotros tenemos que hacer que esas dependencias, estas instituciones, le sirvan al pueblo dominicano, donde quiera que se encuentre, porque ese es el trabajo. Y nosotros nos comprometimos a descentrar el funcionamiento de todas las instituciones públicas, porque los dominicanos de la diáspora merecen los servicios que se supone que el gobierno nos estén dando. Entonces, eso es imprescindible. Vamos a luchar juntos para que eso sea posible. Yo llegué a los países que fuimos y le pregunté de una forma categórica a los dominicanos de allí. ¿Ustedes conocen al diputado de Ultramar que los representa? Nadie lo conocía. ¿Ustedes conocen a la diputada de Ultramar que los representa? Ninguno. Estamos hablando de más de 3.000 personas, 4.000 personas que aglutinar, se aglutinaron en las diferentes actividades. La gente me dice que gastan un poquito más. Pero bueno, que un grupo de 4 o 5.000 personas no conozcan a su diputado, no conozcan a su diputada, eso es un problema muy serio. Y más allá de eso, que no hayan podido cumplir con una sola promesa que le hicieron a la diáspora, tenemos problemas. Tenemos que resolver esa crisis del Ministerio de Relaciones Exteriores. La diáspora se tiene que imponer. Les exhorto a todos que estén atentos. Ya estamos terminando la transmisión. Está en vivo. Eh, quiero que todos ustedes impulsen eh, un poco, eh, con un poco de esfuerzo, este proyecto, llamando a la gente. Eh, pero ya para, para cerrar este tema de la diáspora, quiero exhortarles a todos que juntos luchemos por la patria. Quiero hablarles antes de cerrar un poco sobre la restauración. Es triste ver cómo ya han pasado eh, mucho tiempo, mucho tiempo, que han venido pisoteando al pueblo dominicano que han venido denigrando al pueblo dominicano, que han venido acabando con el sistema de educación, con el sistema de salud, con eh, los servicios que el gobierno tiene que garantizarle al pueblo. Hemos visto cómo se han venido desarticulando las familias dominicanas. Entonces es el momento de empoderarnos, es el momento de recuperar los estamentos del poder para de allí impulsar la reconstrucción de la República Dominicana. Es el momento de un nuevo grito de capotillo. Es el momento de emular el accionar de nuestros grandes patriotas que lucharon para recuperar, para restaurar nuestra soberanía con ese grito de capotillo el 16 de agosto del 1863, culminando ya con la firme decisión y la firme recuperación y consolidación de nuestra soberanía en el 1865. hacen 156 años que logramos esa gran hazaña a favor del país. Y hoy es el momento de lanzar el grito de Capotillo. Tenemos que tomar las riendas de esta nación y para ello tenemos que destituir a esta banda de criminales políticos que se han enquistado en el poder tratando de usurpar los recursos del Estado, de usurpar permanentemente el poder para poder continuar este tren de desfachatez, de desfalco, este tren de pisoteo al pueblo. Tenemos que forjar un nuevo estado. Tenemos que refundar la república dominicana, restaurar nuestra soberanía que hoy se ve totalmente tronchada con una invasión que está acabando con el pueblo, que cuenta con cerca de 3 millones de nacionales haitianos que están acabando con nuestra patria, lentamente acabando con los estamentos de nuestra sociedad, con una incidencia preponderante en la delincuencia del país. Tenemos que cerrar la frontera, sacar todos los nacionales ilegales del país, imponer el orden en todo el esquema migratorio, imponer una visa de trabajo para todos los que quieran entrar, hacer cumplir la ley 80-20 que exige la composición de cualquier empresa, sea 80% dominicana, 20% de cualquier nacionalidad. Y para culminar ese proceso de restauración renovada, construir un muro de norte a sur, para acabar con el desenfreno migratorio, para acabar con el narcotráfico imperante en la frontera, para imponer el orden ante el tráfico de armas y el contrabando que entra por la frontera. Orden y disciplina es lo que necesitamos y restaurar la patria nos va a permitir crear las condiciones para que todo eso sea posible, para que todos los dominicanos podamos vivir en la República Dominicana, bajo una sola bandera. La restauración de la patria es nuestra responsabilidad y una realidad preponderante que tenemos de frente. La patria es nuestra, todo por la patria. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana. Hasta la próxima y atento, atentos todos con las informaciones de los próximos días sobre nuestras, eh, nuestras propuestas, sobre la iniciativa de 10 parramfis o mis 10 Parranfis y asimismo el color, la bandera de nuestra plataforma que vamos a estar anunciando en los pocos días. Gracias de corazón por el apoyo, gracias por el esfuerzo de cada uno de ustedes y gracias por participar en este live. Espero que disfruten hoy, eh, mañana y todos los días de esta maravillosa patria que Dios nos regaló. Feliz día de la restauración de nuestra República Dominicana. Que vivan nuestros patricios y que vivan hoy todos los que están prestos para echar este pleito por la patria. Mis bendiciones para todos.